Buenas, buenas, buenísimas, buenísimas a todos, bienvenidos a un nuevo video y hoy, y hoy, hoy, hoy, me estoy quemando otra vez, me estoy quemando otra vez, es que así son las cosas y es que hoy, hoy tenemos un video muy, pero, muy, pero, muy especial. Y es que no sabía qué iba a pasar Porque me acaba de llegar algo Que no sé qué es o sea, Literalmente no sé qué es Porque en serio no sé qué es. Solo sé que me llegó y es para mí Y si es un Bakugan pues muy bien Y si no pues Pues muy mal Pues muy mal Porque habré hecho un video para nada Así que no sé qué está pasando Pero bueno sin más Espero que les guste muchísimo este video Recuerden darle like, comentar, compartir Y suscribirse Y recuerden ir a Drography Un canal muy genial de animaciones Y ahora sí, y ahora sí Empecemos con el video. ¿Quién es esto de aquí? Yo no entiendo nada. O sea, yo no entiendo nada. Eso sí, máxima seguridad. Comprobado por el FBI. Voy a romper aquí la bolsita, espero no romper nada. Ricostilla. Delicioso en todo. Bueno, como yo, ¿no? También como yo, pero. Pero vale, que ricostilla también es muy rico. Dice. Por favor, hacer unboxing de esto Love Ubu. Ah, ya, ya sé qué es ya, Esto ya sé qué es A ver, ¿hay algo más acá? No, vale, aquí no hay nada más Ya sé qué es esto Ya sé... Que, ay, ¿qué, ¿Qué más dice? Para que te hagas un caldito bebé Y te lo tomas por Thanos 1 Ok, ok, lo haré Pues estoy así, estoy cumpliendo Estoy cumpliendo El caldito no lo sé Porque es que me ofende esto Delicioso en todo A ver, a ver, a, a mí A mí no me robes Yo soy delicioso en todo No tú, no tú Así que ricostilla, mira Toma, por, por, ser, por decir esa barbaridad de enfrente mío, toma, te rompo la caja. Ahí está, y sacamos papel. Muy bien. Eh, <ríe> un ricostilla, muy bien. <ríe> ¿Te mamaste? A ver, dice, dice, dice, a ver, dice. Hola, bebé. El ricostilla es para que seas feliz haciendo un caldito. Atentamente, tu persona favorita, Jimena. Entre paréntesis, Lorena. Ah, Lorena, Lol. Sí. XD. Uf, Dios mío, dice. Te darás cuenta que soy yo porque estoy escribiendo con rojo. Te extraño, ya quiero que esta se acabe para partirte la jeta en Bakugan. XOXO. Te me haces un caldo bien rico, nene. Saludes al chiquito y besos por allá. Bebé, te mando besitos. Tú sabrás dónde vamos a abrir. Últimamente hay muchos unboxings con papel. No. LOL, vale. LOL, vale, ya, ya sé qué es esto. Wow, wow, wow, wow. ¿Saben qué es esto? ¿Saben qué es esta belleza? Bueno, ya, ya te lo muestro, ¿no? Y aquí, ¿qué hay? Pues papel, ¿no? No creo que esto tenga nada. No, este es el quijote la mancha. Y aquí tenemos, tenemos, tenemos, tenemos. Botamos el papel y tenemos... Ah, ok, vale, vale, vale. Esta otra cosita de aquí. Este bebé, hermosísimo. Vale, se estarán preguntando qué es todo esto y por qué hay tantos mensajitos. Vale, pues en primer lugar lo que vamos a abrir es este, que es un eh, Vertex, versión... Baku Gold, creo que es Baku. Si es Baku Gold eh, de Mectanium Surge, yo ya lo tengo. Como podrán saberlo, pero ¿qué pasa que yo lo tengo en Subterra, atributo original. E hice un cambio con un compañero de aquí de Colombia que me dijo: Hey, yo quiero el Subterra. Y yo le dije: Pues, ok, genial, <ríe> genial, bro. Me dijo: ¿Por qué me lo cambias? Y yo le dije: Pues, bro, no sé, la verdad. Eh, la verdad me gusta mucho el Bakugan y lo que sea. Entonces me dijo, vale, te doy este, que es un, un, un Vertex, eh, pero Bakugol, ¿no? Y mira, mira, mira, mira, mira. Es que es muy lindo, es muy, muy bonito. Mira, mira, mira estas partecitas. Es pues muy bonito. Y la verdad me parece mucho más lindo que el subterra. Entonces me dijo, dame el subterra. Sé que es más raro el Subterra, pero. Hombre, aquí ya estoy en el punto donde colecciono lo que me da la gana, ¿no? Entonces. Pasa. Y pues lo voy a dejar así. Y lo segundo es esto de acá. Que es un Coredem. Subterra traslúcido. Vale, que ya lo hemos visto del unboxing este del gato. 750 por eje. Ah, muy bien, no me funciona. <risa> ah, muy perfecto, pues muy bien, no me sirve. Nada, mentira. Está muy lindo, está muy, muy bonito. Y este también fue un cambio y lo cambié por un Core Dem sólido. Totalmente sólido. Y dije, bueno, Subterra, genial porque quiero tener como al menos un Bakugan en translúcido, ¿no? De cada de atributo, cada ¿no? Entonces tengo, tengo Aquos, tengo Heios, tengo Pyrus, ahora tengo Subterra. Me falta pues solamente eh, Ventus Y ya Para tener pues como en eso ¿no? Pues Ventus tengo Pero es Bakuneon Así que no vale Entonces no se puede Pero, pero bueno, bueno, bueno ¿Qué les gusta más? A mí la verdad Las dos cosas me encantan, ¿sabes? Pero creo que me quedo más con el Vertex Porque soy más fan de este diseño Es que es muy lindo Mira, mira, mira, mira. Bakugo, ¿Ustedes qué opinan? Bakugold o Subterra, no lo sé Yo la verdad prefiero mil veces esto Subterra Eh, perdón, Bakugold, ya es el segundo Bakugold que tengo, aparte de Racenoid. pero Pero, pero, no hay que olvidar, lo mejor de esto Es Ricostilla, que es delicioso En todo, pero mentira, no es delicioso en todo Yo soy delicioso en todo, Ricostilla Simplemente es, es, es, es Sabroso, pues, es sabroso, yo soy delicioso Muy Bien chicos, este ha sido el video Espero que les haya gustado muchísimo Recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse Y un agradecimiento especial Especial y le mando un saludito desde aquí, desde mi casa a las personas más maravillosas que he podido conocer en esta vida y quiénes son y quiénes son bueno pues kevin y jimena ahí está ahí está kevin y jimena les agradezco un montón por, por por esto la verdad me hicieron me sacaron una sonrisa me hicieron el día pues y nada nada nada espero que nos podamos ver dentro de muy poquito dentro de muy poquito y puede hacer muchas batallas muchas muchas batallas porque necesito pelear con alguien necesito pelear así soy yo si no hay drama, yo voy al drama. Así así de sencillo. Y si, y si no hay drama, pues yo lo creo. Ahí ahí así de sencillo. Y, y pues sin más, sin más, ya ya ya me voy. Adiós. Oh, wey, wey. Hear the birds and see the sun. Same side of faces down. All the good times just begun.